Orientaciones para la elaboración de material digital accesible. Accesibilidad en documentos multimedia. Los documentos multimedia están formados por imágenes, sonidos y textos simultáneos, unidos con transiciones, efectos y animaciones. Si bien lleva su tiempo diseñar videos o a audios accesibles, debemos adaptarlos basados en el diseño universal. Como docentes, debemos prestar atención a las dificultades de percepción de los estudiantes y generar medios de apoyo a la comunicación para las personas con discapacidad visual y auditiva. Teniendo en cuenta las necesidades sensoriales debemos incluir el subtitulado en videos educativos. Actualmente las aplicaciones están contribuyendo para lograr la accesibilidad en dichos recursos. Los portales para subir videos online facilitan la interfaz entre diferentes aplicaciones y permiten compartir recursos, su descarga, traducción y lectura en diversos lectores de pantalla. Veremos cómo generar subtitulados automáticos en YouTube en el video Parte 2, Subtitulado Automático. El subtitulado para personas sordas es mucho más amplio, hay que pensar en otros componentes, como por ejemplo, protagonistas que hablan fuera de escena y estados de ánimos que se expresan mediante sonidos, golpes, risas, gritos, etc. En esos casos hay que complementar el subtitulado con indicaciones en color, especificar los tonos del habla, y todos aquellos componentes de la película que se perciben en sonidos. Existen diferentes programas de edición que permiten incorporar los subtítulos con dichas especificaciones. La audiodescripción compensa la carencia de captación del contenido visual. Suministra información sonora sobre escenarios, descripción de personajes u objetos que se observan y que la persona con discapacidad visual no puede percibir. Analizaremos un video que incluye fragmentos de varias películas sin adaptar y a continuación el mismo fragmento adaptado. La URL del video ejemplo la encontrarán en la descripción del presente video junto al detalle del texto que se expone diapositiva por diapositiva. Las lenguas de signos o lenguaje de señas no son similares a los idiomas del país. Son regionales, por lo que no podemos asegurar que el hecho de incluirlos nos permite afirmar que la persona sorda los puede interpretar. Es necesario brindar en los casos en que no se incluya un resumen digital en formato texto, de lo que se explica en el video. Les mostraremos un ejemplo del video institucional del Campus Virtual UNLA con inclusión de intérprete de señas. Encontrarán la URL junto al detalle del video en YouTube. Muchas gracias. Pueden hacer sus consultas al correo.